Complementando el uso de folios desde LibreTE también existe una configuración para que puedan definir el timbre de manera automática Eso se hace en la, en la empresa, en la pestaña de facturación Al final aquí está la opción Entonces aquí ustedes tienen la opción de indicar si nunca quieren solicitar timbreje automático o si lo quieren hacer cuando llegue la alerta Básicamente esto significa lo siguiente Actualmente cuando se llega la alerta de un folio Recuerden que los folios tienen una alerta que notifica cuando se llega esa cantidad se manda un correo. Al cambiarlo a timbraje automático, ese correo ya no va a llegar y se va a tratar de, de, de timbrar. Si por alguna razón no se puede timbrar, ahí obviamente la alerta va a llegar para que sepan que falta timbrar. Pero no debería haber ningún problema y no debería por qué fallar. De todas formas, si por alguna razón no se logra hacer el timbraje automático y ustedes no cargan folio por X motivo, cuando los folios lleguen a cero, el siguiente documento que se vaya a emitir va a volver a, a tratar de timbrar. O sea, en el fondo, si no tienen folio porque se la acabaron... Eh, el timbraje va a tratar de hacerse automáticamente una cosa importante es que el primer timbraje tiene que siempre hacerse manual Ya cuando creen el mantenedor, eso no es automático entonces, cuando recién creen un documento nuevo crean el mantenedor y timbran después de eso configuran automáticamente y de ahí en adelante el timbraje se va a hacer solo una cosa importante es que tienen que definir el multiplicador del timbraje si lo dejaran en 0 automáticamente siempre va a valer 5 eh, ¿Y para qué se utiliza este multiplicador? Porque en el fondo la cantidad de máxima que se va a tratar de solicitar es la alerta por el multiplicador Entonces revisemos eso Supongamos que estamos viendo los folios y tenemos Esta que está aquí Factura no afecta o electrónica Como dice 2, si el multiplicador es 5 Significa que se van a tratar de timbrar como máximo 10 ¿ya? Entonces es súper importante que el multiplicador esté definido en un número correcto pero a su vez también que la alerta que tienen configurada también tenga un número correcto. Porque si es muy grande o muy chica, eh, puede darles problemas. Bueno, ¿y qué pasa si eh, por X motivo no se logra timbrar el máximo? O sea, ¿qué pasa si por ejemplo queremos timbrar en este caso 100 facturas, la alerta? ¿Y qué pasa si 100 por 5 son 500? ¿Pero qué pasa si impuesto interno no nos autoriza 500? No nos autoriza menos. Bueno, el, el sistema de timbraje va a detectar que nos están autorizando menos y va a tratar y va a timbrar el máximo que impuesto interno eh, autoriza. Entonces con eso la idea siempre es tratar de que el timbraje se realice. ¿Ya? Eh, bueno, eso pretende obviamente eh, disminuir el tema del trabajo que tiene con timbraje y ojalá en lo posible que se olviden de eso. Gracias por haber visto el video.